Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos, sean bienvenidos a este tiempo de oración. Le damos toda la honra y gloria a nuestro Dios. Qué bueno que esté usted ahí eh, haciendo parte de este tiempo de oración. Y vamos a estar orando esta preciosa mañana, esta madrugada, por las familias, por la Iglesia de Jesucristo, por sanidad básicamente por eso y como el Señor, el Espíritu Santo vaya poniendo en nuestra mente, en nuestro corazón vamos a estar leyendo unos versículos que se encuentran en Salmos Libro de los Salmos 127 dice la palabra del Señor si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, y el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. En vano se levantan de madrugada y van tarde a reposar, comiendo el pan con dolor, porque a su amado dará Dios el sueño, y aquí herencia del Señor son los hijos, recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del valiente, así son los hijos que se tienen en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena de ellos su aljaba, no se avergonzarán, aunque hablen con los enemigos en el tribunal. Gloria sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Estimados hermanos y amigos, desde siempre podemos decir, la familia sufre ataques. El enemigo siempre está interesado en destruir la familia. Pero Dios fue quien creó la familia, quien tiene cuidado de ella. Pero no solamente la creó, sino que también, en su palabra escrita, la Biblia, nos dejó instrucciones para la familia. Así que es importante que usted y yo todos estudiemos, estudiemos la palabra del Señor con la óptica familiar, para saber qué es lo que dice Dios a la familia. Y que hoy vamos a estar orando por las familias que están Atravesando problemas, dificultades. Sabemos que el enemigo quiere destruirla, que hay problemas graves en algunas familias. Pero Dios es el Dios de la familia y siempre está ahí cuando acudimos a Él, orando por nuestra familia. El Señor nos escucha. Dios quiere restaurar familia, quiere bendecir familia, quiere que vuelva a la armonía en tu hogar, en tu familia. Que tu familia no siga así. Esos problema que hay se tienen que ir en el nombre de Jesús, ¿por qué te vas a conformar por tener una familia como Dios no quiere, como no es? Una familia que te causa tristeza, dolor, te hace sentir mal. Eso no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es que tú tengas una familia que funcione bien, que sea una familia funcional y que la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo esté allí, en tu casa. Así que vamos a orar para que sea el Señor. Y Él nos dice que cuando nosotros siguiamos a nuestra familia, teniéndolo en cuenta Él, las cosas son diferentes. Las cosas malas comienzan a irse de nuestra familia. Así que vamos a decirle, Señor, y tome usted la mejor disposición para orar por su familia. No se dé por vencido, no se dé por vencida. Muchas personas ya no oran por su familia, ya han aceptado que la situación es así y así de mal van a terminar. No, Señor, hoy te dice: retoma la fe, no te dé por vencido, no te dé por vencida, mi estimada hermana. Sigue orando por tu familia, sigue orando por tu hijo, sigue orando por tu matrimonio, sigue orando por todas las cosas que el Señor siempre estará del lado de la familia. Dios te damos gracias. Por este día, gracias por la vida, por la salud, porque hoy permites Dios que estemos aquí a través de este medio, dirigiéndonos a ti Señor, en favor de nuestra familia, en favor de la familia de cada persona que llega a este tiempo de oración, en el momento que llegue, sea en este directo, este en vivo o a través de la retransmisión, el poder tuyo está allí, latente completo para ayudar a esta persona que necesita que tú hoy Dios de la gloria hagas un milagro en su hogar, en su familia, en su vida. Oramos en el nombre de Jesús, Dios de la gloria, para que esa familia que está sufriendo por ese problema encuentre la solución del mismo Dios, pueda estar tranquilamente discurriendo su vida. Dios mío, toma control de las familias que tienen problemas, Dios de la gloria. Mira, ese hijo que se ha levantado como el problema de la familia, la familia ha perdido, Dios de la gloria, la paz, la tranquilidad, porque ese hijo ha cogido un mal camino, Dios, pero hoy oramos en el nombre de Jesús, hoy nos unimos a usted que está atravesando ese problema familiar, por ese hijo que se descarrió, hoy oramos en el nombre de Jesús, para que Dios tome control de ese hijo, para que lo haga volver en sí, así como hizo volver al hijo pródigo, el cual regresó a su casa arrepentido al lado de su padre, también ese hijo, esa hija, hoy el Señor toque su corazón, toque su mente, le haga volver en sí, y comience a cambiar en un cambio completo de un giro 180, y vuelva al Señor, y vuelva a su casa en arrepentimiento. Dios mío, toca el corazón a ese joven. Cámbieselo. Hazle una nueva persona, una nueva criatura, Señor. En Cristo Jesús lo declaramos. Mira cuántas lágrimas ha derramado su madre. Cuántas lágrimas han derramado sus padres, Dios. Padre, tanta vergüenza que ha pasado por ese hijo. Dios mío, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo. Pero hasta aquí hoy las cosas comienzan a cambiar. Hoy el Señor toma control de eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Tus oraciones que has hecho, mujer, por tus hijos. Esas oraciones no han sido en vano, sino que el Señor escucha tus oraciones. El Señor escucha tus oraciones. Y hoy también está esperando el Señor que tú des un paso de obediencia. Tenemos que orar al Señor con fe, pero también tenemos que ser obedientes al Señor. Muchas veces nosotros fallamos. Y queremos mantenernos ahí en nuestro error, queremos, queremos mantenernos en nuestra manera incorrecta de actuar, que no le agrada al Señor. Pero hoy decidimos decirte, Dios, perdónanos, perdónanos, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todo lo malo que hemos hecho, Señor. Nos arrepentimos de todo pecado y te pedimos que tu misericordia esté aún más con nosotros. Dios mío, queremos también agradecerte a ti, Dios por todas las cosas, por la vida, por la salud, por nuestra familia, Dios. Bendice a cada familia, de cada persona que llega a este tiempo de oración. Bendícele, Señor. Tú sabes que está atravesando cada familia, Señor. Pero hoy te pedimos que seas tú, Dios de la gloria, tratando con cada familia, con cada hogar, con cada persona integrante de la familia. Dios, para que las cosas sean diferentes en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias, te amo, Señor. Ponemos este tiempo de oración, ponemos la familia en tus manos. Dios mío, gracias Dios, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia y tu amor es infinito. Por eso, usted que joven, que va a iniciar su familia, no deje al Señor fuera de su familia. Vea el Salmo 127, cuando nosotros formamos familia sin tener en cuenta a Dios, Hacemos muchas cosas en vano. Dice que en vano trabajan los que edifican la casa que el Señor no edifica. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila y guarde. Dice también la palabra que en vano se levantan de madrugada y van tarde a reposar comiendo el pan de dolor, porque a su amado dará Dios el sueño. Cuando buscamos al Señor, desde el inicio de nuestra familia decimos, Dios, mira, esta es mi familia, la pongo en tus manos. La familia inicia cuando usted se une con su pareja en matrimonio y comienzan a convivir. El Señor se complace que usted ponga esa unión en manos del Señor y la familia, sus hijos que van a, a nacer de esa unión, también bajo la cobertura de Dios. El Señor se complace siempre usted contará con la bendición del Señor vendrán problemas porque es imposible que no vengan los problemas a la vida familiar pero siempre el Señor te dará la victoria el Señor te dará la victoria siempre por eso es, es la, nuestra confianza la confianza que tenemos en el Señor Y a pesar que vengan los problemas las dificultades el Señor siempre te dará la victoria el Señor siempre te da la victoria vendrán los problemas pero seguirán también así como vinieron y el Señor te dará la victoria en Cristo Jesús. Por eso es importante que invites al Señor Jesucristo que sea el centro de tu hogar, el centro de tu familia. Él es el más importante de la familia, el Señor Jesucristo, Él es el centro del hogar. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Al Padre le plació dar el reino a Él, el reino de los cielos, este reino de Dios. Jesucristo es nuestro Rey. Y nosotros le seguimos a Él, le servimos y le amamos. Gloria sea el nombre del Señor. Y nuestra familia también tiene que ser parte de este reino de Dios. Por eso hoy consagra a su familia a Dios. Tal vez no lo hizo al inicio como es lo ideal, pero ahora usted puede decirle unas en esta oración diciéndole, Dios mío, gracias, gracias por la vida, por la salud. Dios mío, gracias porque hoy tienes cuidado de mí tienes cuidado de mi familia, te doy toda la honra y toda la gloria, Señor, para ti sea Señor, en el nombre de Jesús te azaré gracias Dios mío, te bendigo, Dios mío, quiero hoy poner en tus manos a mi familia, Dios, quiero hoy poner a mi familia en tus manos, que mi familia, Señor, tenga la cobertura tuya siempre, yo hoy consagro mi familia a ti, Señor, y te digo Dios, bendice a mi familia, bendícele, bendícele, bendícele grandemente, Dios mío, mira las dificultades, los problemas que han habido en ellas, Señor. Los problemas que estamos teniendo. Pero tú, Señor, eres quien nos trae la bendición, Señor. Tú eres quien trae la bendición a la familia, Dios. Por eso ahora, Dios bendito, hoy te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. Sabemos que tú, Padre de la Gloria, quieres bendecir siempre a la familia. Dios, por eso aquí estamos delante de ti, Señor. Clamando a ti, porque aquí más iremos, Señor. Solamente en ti encontramos respuestas reales a nuestros problemas. Para nuestra familia encontramos soluciones, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío. Hoy nuestra familia la ponemos en tus manos, Dios. Nuevamente, ya lo hemos hecho otras veces. Hoy queremos confirmar que mi familia está en tus manos. Que tu familia, mi estimado hermano, hermana, está en tus manos. Hoy es un día en que el Señor va a hacer grandes cosas en tu familia, en mi familia. El Señor seguirá actuando con su poder. Es el Señor que tenemos, nuestro Dios es el Dios Todopoderoso. Él trae paz, tranquilidad, armonía, amor a la familia. Hoy es un día en que la familia se levantará diferente. Los miembros de la familia serán diferentes porque tu Señor estará siempre ayudándonos. Siempre estará bendiciendo nuestras vidas, nuestra familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, Señor, los problemas que hay en los hogares, problemas económicos también. Dios mío, oramos para que tú bendigas la economía de las familias, Dios mío, abre puerta de bendición y que nosotros también sepamos administrar los dinero, los recursos que llegan a nuestras manos de una manera agradable a ti, Señor. Que nuestro corazón de un corazón también dadivoso para compartir. Lo mucho o lo poco que llega a nuestras manos, siempre ayudemos a alguien, Señor. Eso es importante, tener un corazón dadivoso, ser generoso. Eso es lo que abre puertas de bendición. Apoyaremos la obra del Señor con nuestras ofrendas, pero también ayudaremos a otros, nuestros familiares principalmente que necesitan algo de nosotros. No nos haremos los de la vista gorda, como dicen, sino que estaremos ayudándole en nuestras posibilidades, con el amor que tú has puesto en nuestros corazones. Padre, gracias. También queremos orar en, esta, en este día por la iglesia de Jesucristo. Mira las persecuciones que, que sufre la iglesia de Jesucristo en diferentes lugares del mundo. Dios mío, ayuda a esos misioneros, a esos hermanos que están en países donde están persiguiéndonos. Incluso están asesinando a cristianos en países sobre todo musulmanes, países orientales. Pero, Señor, te pedimos que tú le protejas, tú les libres de todo mal. Tu protección esté con ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, ayúdales, bendíceles. También queremos orar por las personas que necesitan que el Señor haga un milagro en su salud. Lo haremos más adelante. Así que hoy nos gozamos, Señor. Nos gozamos en ti, Señor. Te bendecimos y te damos toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús Amén y amén buenos días mis queridos hermanos y amigos que mi Dios me los bendiga en este nuevo día le damos gracias al Señor porque Él ha permitido que estemos aquí nuevamente en el devocional de Manantial gracias le damos a aquellas personas que se están conectando que están conectados y lo que se van a seguir conectando. Amén. Bendecimos a su familia en este nuevo día y le ponemos en este día en las manos del Señor para que sea Él tomando el control de nuestras vidas, tomando el control de todo lo que vamos a hacer en este nuevo día. Gracias le damos al Señor por este día. Amén. ¿Y qué? Le damos gracias al Señor por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros, principalmente por la familia. Nuestro cuerpo es santo. Debido a que nuestro cuerpo es importante, nuestro Padre Celestial desea que, lo, que los cuidemos bien. Él sabe que podemos ser más felices y mejores personas si gozamos de una buena salud. El Espíritu Santo puede estar con nosotros si nuestro cuerpo y nuestra mente está limpia. Es bonito que este que nuestro cuerpo esté limpio delante de la presencia del Señor, para que nuestro cuerpo pueda estar limpio y para que el Espíritu Santo pueda entrar en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que, que limpiarnos, ¿y cómo lo vamos a limpiar? Aceptando a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, para que el Señor nos limpie nuestra mente y nuestra alma. Sí, en esta mañana el Señor te está invitando para que vengas a Él, para que Él te limpie tu mente tu corazón. Para que Él limpie tu familia, para que Él te limpie a ti. Ese es el llamado que el Señor te está haciendo en esta mañana. Le damos gracias al Señor porque Él es, es que, que el Espíritu Santo, es el que moldea nuestra vida, Él es el que moldea nuestro espíritu, Él es el que moldea nuestra alma. Y por eso nosotros tenemos que estar limpio delante de la presencia de Dios tenemos que darle al Señor todo lo que nosotros tenemos tenemos que dárselo a Dios ¿por qué? porque Él es el dueño de nuestras vidas el Señor, lo primero del Señor para Él es la familia esta mañana el Señor te está llamando a ti y a tu familia para limpiarte para perdonarte y para que sea una familia limpia y digna delante de la presencia del Señor. En el Salmo 41, 41, 3 dice, Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, El Señor los protegerá, les dará vida y felicidad en la tierra, y no abandonará el capricho de sus enemigos. El Señor le dará fuerza en el hecho del dolor. Convertirá su enfermedad en salud. Mira qué bonita palabra, qué bonito mensaje lo manda el Señor para ti y para toda la familia entera. Dios en esta mañana quiere limpiar tu familia. El Señor en esta mañana quiere limpiar lo que hay en tu familia. ¿Qué es lo que hay en tu familia? Hay enfermedades Hay discusiones Hay problemas El Señor en esta mañana Te está haciendo tu llamado Para que Tú disponga un corazón Para Él Y que toda tu familia También tenga un corazón dispuesto Para que Él entre Y, y tú le ores a él le pidas a él por tu familia para que tu familia sea ¿qué? limpia, sana te quite ese dolor que tiene que te levantes de ese lecho donde está que te, él te da esa fuerza ¿sí? y él, convierte, él convertirá la enfermedad en, en salud esta mañana te está haciendo el señor el llamado a ti y en el Apocalipsis el Apocalipsis 21, 21, 4, dice Sacará todas, secará todas las lágrimas de ellos Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor Porque todo lo que antes existía, ha dejado de existir En esta mañana... El Señor te está diciendo que te despoje de todo y llegues a Él, lo recibas a Él. Porque lo que tú tenías en el pasado, ahora en el presente no lo vas a tener. ¿Por qué? Porque Él te va a limpiar, Él te va a sanar, ¿sí? Él te va a sacar de esa vida pecaminosa que llevabas. Si sí, el Señor en esta mañana quiere que tu familia sea una familia sana, sea una familia libre, sea una familia que no necesita de ir a otro lugar, sino que, que, que estés en él, que lo recibas a él. ¿Por qué? Porque el Señor es el que tiene el control de todo. Amén. Le damos gracias a Dios en esta mañana porque Él es grande y maravilloso, Él es el Dios Todopoderoso, Él es el que nos quita, Él es el que nos da, Él es el que provee todo. Amén. Así que oramos por la familia en esta mañana y le damos gracias a Dios por todo. Padre y Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, por este nuevo día que nos ha regalado, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, Señor. Y aquí estamos, Señor, orando Señor, poniéndote en tus manos Señor, a la familia Padre, poniéndote en tus manos Señor, a aquellas personas Señor que ahora mismo están, están necesitando Señor una sanidad Señor en una familia Señor que está necesitando que tú llegues Señor y los liberte Padre amado los perdones Señor de la gloria oh Dios bendito, gracias te damos Señor de la gloria porque hubo una familia Señor que estaba angustiada Señor de la gloria una familia, Señor, que se, le, que se le presentó, Señor, ese problema, Padre, y tú lo resolviste el problema a esa familia, Dios mío, Padre. Gracias, Señor, porque ellos pusieron un corazón dispuesto a ti, Señor, te entregaron su corazón, Señor, y tú, Dios mío, Padre, te glorificaste, Señor, en esa familia, Dios mío, Padre, le diste esa paz, Señor, le diste esa, esa tranquilidad, Señor, y tú tomaste el control, Padre amado bendito, de cada uno de ellos, Señor, mira esa mira esa madre, Señor, que estaba angustiada, Señor, de la gloria, por el problema que se le presentó a su hija, Señor, pero te doy gracias, Padre, porque ese problema tú se lo resolviste, Señor, tú se lo resolviste ese, ese problema, Padre, y ahora, Señor, esa familia se encuentra feliz, Señor, gozando, Señor, de la gloria, de las maravillas que hiciste con ella, Padre, gracias, Señor, así como hiciste, Señor, de la gloria, esa, eh, ese milagro. Señor. Señor, esa sanidad en esa familia, Padre, así tú puedes hacer en tu familia. Así, Señor, puedes hacerle en muchas familias que ahora mismo están pasando por dificultades, Padre. Gracias te damos, Señor, de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, quita, Padre, todo obstáculo, Señor, para que la familia, Señor, llegue a ti, Señor. Quita, Señor, toda venda engañosa, Señor, de la gloria, porque hay muchas familias, Señor, que no llegan a tu pies, Padre, porque son personas, Señor, de la gloria, que no creen en ti, Señor, pero tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, que por medio, de, por medio tuyo, Padre, hay muchas familias, Señor, de la gloria, en el mundo, Padre, porque tu palabra dice que tú eres el creador de la familia, Señor. Tú, tú la, la primera familia que creaste fue en el huerto del Edén, Señor. Y tú ahí, Señor, de la gloria, fuiste generando, Señor, de la gloria a cada familia, Padre. Y por eso aquí estamos, Señor, mi familia, Señor, la familia de mis hijos, Señor, la familia de mis hermanos, Señor, la familia de los hijos de mis hermanos, Padre. Bendícelo en esta mañana, Señor. Guárdalo, Señor. Gracias por mi familia, Señor, de la gloria. Gracias, Señor de la gloria por, por mis hermanos, Padre, gracias por mis sobrinos, Señor, te lo ponemos en tus manos en esta mañana, Padre, para que sean ellos, Señor, para que seas tú perdón, tocándole el corazón a cada uno de ellos, Padre amado bendito, para que ellos, Señor, toda su familia, Señor, lleguen a tus pies, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, así también te pedimos por cada una de la familia, Dios mío, Padre, en esta mañana, Señor, para que tú les toques el corazón a cada Padre, a cada madre, Señor, de la gloria, y que por medio de las oraciones de sus padres, Señor, esa, esos hijos, y el Señor, de la gloria, lleguen a tus pies, Padre. Gracias te damos, Señor, y reprendemos, Señor, toda altimaña del enemigo en esta mañana, Señor. Reprendemos, Señor, de la gloria, todo plan malévolo, Señor, que el diablo esté preparando en esta mañana, Señor, para la familia, Señor, y para todo lo que están a nuestros alrededores, Señor, de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te ponemos, Señor, en tus manos, Padre, a cada familia en esta mañana, Señor, y que seas tú, Señor, bendiciéndolo grandemente, Señor, a cada familia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, de la gloria. Amén y Amén. Seguimos orando en esta mañana, diciéndole gracias Dios, gracias por la vida, por la salud, gracias por nuestras familias, que tú siempre has tenido cuidado de ellas, Señor. Gracias por todas las bendiciones. Queremos orar también por las personas que están enfermas, Señor. Hay personas que han pedido oración. Queremos orar de manera especial por el Pastor Humberto Lambi, Señor. Que tú sigas actuando en su vida. Le sigas confortando, dándole sanidad total en su cuerpo. Levántalo, Señor. Ayúdale a ese siervo que por tantos años, Señor, ha estado al frente de tu obra. Bendícele con sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret lo ponemos en tus manos. Decimos que hoy Dios hará grandes cosas en su vida. También oramos, Dios de la gloria, por Maritza Zabaleta, dándote las gracias por lo que has hecho en ella y por lo que seguirás haciendo en su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. También estamos orando por Jonathan Martínez, Señor, para que tú sigas actuando en su vida con sanidad. Señor, cualquier enfermedad que él tenga, Dios de la gloria, sea desarraigada de su cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a ese joven, ayuda al Señor, levántalo en sanidad completa. En el nombre de Jesús de Nazaret, las oraciones de su madre, de su familia, están allí, Señor, delante de ti. Lo cual nosotros nos unimos también, diciéndote, Dios mío, seas tú ayudándole en el nombre poderoso de Jesús. También oramos por el pastor Johnny Copete, Señor, para que tú te glorifiques en la vida de él. Señor, le dé sanidad lo que le está sucediendo. seas tú levantándolo, Señor, tu siervo que te ha servido durante tantos años también. Bendícele Señor en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Dios mío. Oramos por Iván Martínez Señor, por su corazón Señor, que seas tú normalizando sus funciones y también por su, todo el sistema circulatorio. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por la sanidad, desarraiga el cáncer. En la señora Eloísa Mojica Señor, seas tú quitando toda enfermedad, todo cáncer, todo crecimiento normal en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, oramos también por Dionisio Jiménez, Señor, nuestro hermano Dionisio Jiménez, para que tú le levantes le sanes completamente en el nombre poderoso de Jesús. Seas tú sanándole, seas tú sanándole de toda enfermedad, principalmente toda enfermedad renal, Señor. Dios mío, ayúdale, bendícele. Él te conoce, te sirve, Señor. Él te ha buscado de corazón también. Tú le conoces a Él, Dios mío. Le pedimos a favor de la sanidad del hermano Dionisio, Señor. También estamos orando por Ana Lucía Huasrimpia, Señor, por su familia, para que tú hagas una obra tremenda en ella, Señor. Por la hermana Lucy Salgado, Dios de la Gloria, para que siga actuando en su vida y le traiga sanidad completa, sana a nuestra hermana Lucy Salgado, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdale a esa servidora, Señor. Tú le conoces su corazón. Ayúdale, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. También oramos por Laura, mi lady. Mojica, Señor, ayúdale, Señor. Mira esa dificultad que ya tiene en su corazón. Ese soplo, Señor, se ha normalizado la función cardíaca en el nombre poderoso de Jesús. Y también esa vena, Señor, sea quitado ese taponamiento con tu poder en el nombre poderoso de Jesús. Estamos orando de manera especial por Laura Mojica, Señor. Ayúdale, dánale, Señor. Su corazón se normaliza en el nombre de Jesús de Nazaret. Y también esas venas son limpiadas con tu poder. Se va todo taponamiento, se disuelve todo taponamiento de las venas, de la arteria, donde esté. Ese taponamiento se va en el nombre poderoso de Jesús. Normaliza todas las funciones de su organismo en Laura mojica, Señor. Ayúdale, bendícele en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias también. Oramos por el Señor Hernán. Dios mío, para que tú sigas actuando en él. Gracias por lo que ya has hecho, Señor. Gracias por la recuperación que él está teniendo. Pero te pedimos, Dios mío, que esa obra que tú has comenzado en el Señor Hernán sea completada con tu poder en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias. Oramos por Sabina Torregrosa. Bendícele. Sánale completamente con tu poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, oramos a favor de toda persona que esté enferma, Señor. Ayúdale, Señor, toda enfermedad del sistema Sanguíneo, circulatorio, del sistema respiratorio, del sistema gástrico, Señor, del sistema linfático, Señor, se ha sanado también todo cuerpo de toda enfermedad, de todo cáncer, de todo crecimiento anormal, de todo lupus, de todo mioma, de todo fibroma, se va todo quiste, todo quiste ovárico, se va de los cuerpos, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy estamos declarando sanidad de todo cáncer, de todo quiste, en el nombre de Jesús de Nazaret. Los que tienen problemas. Esofágico, Señor, en el estómago, los que tienen problemas en el estómago, Señor, se han sanado también con tu poder, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda gastritis, toda úlcera, desaparece del sistema digestivo, en el nombre poderoso de Jesús, los que tienen problemas de artritis, artrosis, toda enfermedad degenerativa se va de los cuerpos, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, hoy se desata el poder de Dios, un poder grandísimo en tu vida para sanidad. El Señor es el que hace la obra. Nosotros oramos por el Señor es el que hace la obra. Gracias Señor te amo por lo que ya has hecho, cantidad de milagros, de sanidades que hemos visto, Señor y tú sigues actuando, Señor. Nosotros oramos tranquilamente y el Señor es el que hace la obra. El Espíritu Santo se está manifestando ahí en tu vida. Créelo que hoy es un día de sanidad. Llegó el día de sanidad a tu vida en el nombre del poderoso de Jesús. No decaigas en la fe. El Señor tiene el poder sobre toda enfermedad. Y cuando el Señor determina que una enfermedad se va, cuando oramos a Él, se va esa enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que hoy declaramos sanidad en tu vida, en ese familiar, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, te amo, Señor. Te bendecimos y glorificamos tu nombre que es poderoso. Mis estimados hermanos y amigos, así estamos llegando al final de este tiempo de oración le damos las gracias al Señor bendecimos tu vida gracias por hacer parte de este tiempo de oración gracias por apoyarnos y gracias por unirte siempre siempre en este tiempo de oración Dios te guarde, Dios te bendiga en este preciso día bendiciones